Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo elegir un programa de música para abrir un determinado formato de, de audio, sin tener que estar con el abrir con este, para que siempre, siempre, siempre se abra con ese programa. Vamos a ir a grano, ya que es algo muy fácil. Vamos a pulsar con el botón derecho sobre el archivo de audio. Luego vamos a ir a propiedades. Vamos a hacer clic en cambiar y elegimos una aplicación le damos a establecer predeterminado le vamos a dar a aplicar y luego la acepta pero qué pasa si el programa que queremos utilizar no está en la lista vamos a verlo volvemos a propiedades de ese archivo de audio y le damos a cambiar bajamos todo hasta elige una aplicación en el pc ahora lo que tenemos que hacer es buscar manualmente dónde está el ejecutable que tiene que estar en la carpeta de instalación del programa mi truco para encontrarlo para no tener que estar buscando manualmente es me voy a inicio y voy a buscar el programa vamos a utilizar uls por ejemplo pulso el botón derecho abrir ubicación de archivo vamos a hacer clic en la barra de arriba un clic izquierdo del ratón luego clic derecho copiamos Aquí está la dirección. Ahora nos vamos a la ventana que se abrió antes para elegir el programa. Clic en la barra de arriba. De, clic derecho y pegar. Vamos a ir ahora a darle la flechita. Seleccionamos Media Player. Le damos a abrir. Ya aparece la lista. Le damos a establecer predeterminado. Vamos a comprobarlo. Aquí figura ya, le damos a aplicar, le damos a aceptar y como pueden comprobar que ya aparece el icono ahí a la izquierda. Si le dan, pues se va a abrir directamente con un VLC. Esto es válido para cualquier tipo de archivo, no solo con música. Podemos hacer que un archivo de vídeo se abra con el programa que nos interese siempre que sea capaz de reproducir audio. ¿no? Pues nada más, muchas gracias por la visita. Un saludo, que tengan un buen día.